Hola, hoy voy a dar algunos tips para reducir el consumo de energía. Yo soy Juan Ramón Camarillo, soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes. Bueno, el consejo más evidente y tal vez el más importante es apagar los equipos que no se están usando, una cuestión básica pero que a veces no hacemos. También es importante desconectar los equipos que no se están usando. La mayoría de los equipos tienen un indicador rojo que siempre está encendido cuando está conectado. Si bien esto no es un alto costo para una casa, eso puede representar unos 10 centavos de dólar al mes, si todos los habitantes del país implementan esta medida, el ahorro ya sería significativo. Otra medida es comprar electrodomésticos eficientes. Es importante sobre todo que la nevera sea muy eficiente, dado que es el único equipo que está conectado siempre. A la hora de comprar electrodomésticos, se pueden guiar por el etiquetado de nuez que muestro en esta imagen, que muchos países lo implementan. La idea aquí es comprar electrodomésticos categoría A, que es la más eficiente. Otro consejo es usar la lavadora cuando la carga está completa. Esto ahorra tanto agua como energía eléctrica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 sellar bien las puertas y ventanas para que no entre calor y poner el termostato a una temperatura no menor de 24 grados centígrados. En cuanto al planchado, el consejo aquí es planchar la mayor cantidad de ropa posible en una sola sesión o en una sola tanda. Aquí voy a hacer un ejemplo. Este es el consumo de planchar, por ejemplo, una camisa en un día. Este consumo que está acá. Supongamos que una persona se demora... 15 minutos en hacer planchado una prenda y a la, a la derecha sería el consumo de planchar 5 camisas en una sola tanda. En este caso supongamos que uno se gastaría una hora. Entonces planchando una camisa por día, es, es, el consumo de la curva que está encerrada en rojo multiplicado por 5 da un total de 1.46 kWh. Consumo de 1.46 kilovatios hora. Y planchando las 5 camisas el mismo día habría un consumo de más o menos 1 kilovatio hora. Por lo tanto habría un ahorro de casi el 50%. Ese ahorro se concentra básicamente porque planchando una camisa por día estarían siempre gastando esta curva que estoy encerrando aquí en verde. Que en el caso de planchar todo en un día pues solamente sería... Una vez ese consumo ahí que está encerrado en verde. Para finalizar es importante usar la lavadora y electrodomésticos en general en las horas valle. Que es cuando la energía es más barata. Típicamente eso es antes de las 10 de la mañana y los días sábados o domingos. Al hacer esto ayudamos a que el costo marginal baje y por lo tanto a que la energía mensual sea un poco más barata. Tengo un video donde explico de qué depende el costo marginal. Que les recomiendo que vean, ahí les aparecerá la tarjeta. En la eventualidad en que se implemente el cobro horario, pues esto va a ser más evidente para el usuario. Digamos estar informado en qué horarios es más barato la energía para planificar los consumos de energía y hacer el lavado de ropa y demás. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Los invito a que se suscriban al canal, le den me gusta si les gustó y comenten de qué les gustaría que hable en el próximo video. Un abrazo y nos vemos.